y simplemente pues andar por encima es presionar con el dedo, con el pie, presionas con la planta presionamos con la parte de arriba, abrimos los dedos, los unimos un poco y estamos haciendo la parte de pulmones, la parte de los sentidos, los dedos, la cabeza fíjate, movimiento circular, activamos, ¿sí? ligeras presiones estos pequeños puntos, que pueden ser incluso pequeñas piedras movimiento columna digestivo exterior talón hunde el talón, siente entierra los pies